Sin sin preocupación Es lo que más quiero yo Yo no quiero más tensión Conocer cada rincón Que cueste cada esfuerzo Lo siento en mi corazón La voluntad se queda Vivir sin pena Donde se pueda sin parar Mi sueño se eleva Ya no hay más prueba de que esto se puede lograr sin mirar atrás sin mirar atrás lo no puedes más que lograr nada te puede frenar sin más y más y más sin mirar atrás sin mirar atrás lo no puedes más que lograr nada te puede frenar sin más y más y más sin mirar atrás ah, eh, el mar. Ah, ah, eh. sin mirar atrás ah,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 Sin más y más sin más sin mirar atrás sin mirar atrás tú lo puedes ya lograr lo puedes recuperar y no te quedes atrás y yeah. sin mirar atrás tú puedes ahora volar nada te puede parar porque como tú no hay nadie sin mirar atrás lo puedes más que lograr nada te puede frenar sin más y más y más sin mirar atrás sin mirar atrás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 sin mirar atrás sin más y más y más, y más sin mirar atrás sin mirar atrás sin mirar atrás sin mirar atrás no puedes más que lograr nada te puede frenar sin más y más y sin mirar atrás sin mirar atrás no puedes más que lograr la te puede frenar sin más y sin más sin más sin mirar atrás, en en en en